El Da Vinci Chile, el Spanish trap. Oh, yeah, yeah, yeah. Quiero un MG, Dinero y contarlo en él. Yo en Chihudi en mi piel, la 40 por mi bien. Quiero un MG, Dinero y contarlo en él. Yo en Chihudi en mi piel, y la 40 por mi bien. Uh. Los cristales son polar y no me notan al pasar Ellos piensan que yo no me vivo toda esa mierda Pues que traten nunca a mí me van a agarrar La movie la tengo en replay Hablamos de moda, Gucci Philip, Ganando dinero desde el 16 Ahora lo que canto lo quiero vender Haciendo millones como Gucci Mane Teniendo el respeto de los billetes moviendo las pa' y en mi con él. Ninguno de ustedes me quiere ver bien Quiero una mujer Dinero y contarlo en él Yo en Contarlo en él, yo en, en mi piel y la cuarenta por mi bien. Quiero un MG, mirar y contarlo en él, en, en mi piel, la 40 por por mi bien, siempre piso el pegar, que si no la hago, me al pasar, seguro que ustedes me quieren parar, en marcha 200 lo saco un dry bar, un juego negro empiezo a copiar, con un tripicante picante me vieron cantar, cuando el chico no es sin estar pegado, si yo piso el mozo chavo se explota oh, no yeah. Sí. miren, yeah, mi mente cobrin' dreaming, yeah, y el tú got me tweaking, wow, soy grande y eso dicen, pero dios, y contarlo en él, yo un en, en mi piel, la 40 por mi bien Quiero una más, dinero y contarlo en él, yo un en, en mi piel y la 40 por mi bien